Queridos amigos, ¿cómo está? Nos encontramos aquí en lo que será Residencial Senda, una edificación de cinco niveles que cuenta con áreas desde los 65 metros cuadrados hasta los 70 metros cuadrados. Recuerden que estamos en el mes de lanzamiento con precios espectaculares, con promociones del 20% de descuento, tenemos todos los métodos de financiamiento, ya sea con la misma inmobiliaria o con cualquier crédito hipotecario. Contarles un poquito más de Senda, que es una edificación de cinco pisos, que cuenta con áreas, las diversidad de áreas que tú desees, si deseas de 65, 67, 70 metros cuadrados y con precios que van desde los 217.100 soles hasta los 238.000 soles. Vuelvo a repetir, para esos chicos que quieren independizarse, tener su primer depa propio, es una residencial en movimiento para chicos aguerridos, con mucha fuerza, con mucha dinámica. Los esperamos en nuestras oficinas de Girón Las Orquídeas 207, cuadra 13 de Calmen del Solar, a una cuadra del Parque Grau. No se lo pierdan, somos Ancosur, vive diferente. <risa>